Hey, muy buenas chicos de chicas les traigo un nuevo video y espero que estén de lo mejor porque estoy mucho mejor entonces eh, bueno eh, he intentado unas tomas antes pero he tenido unos errores y me ha llegado al fin un mouse lo cual podré jugar este juego pero como yo soy tan no pues me tocará usar el mouse en toda la mesa porque bueno va a tener algunos errores lo cual vale entonces que vamos a oh, un anuncio es que mi suerte es. ay dios es que los anuncios ni cargan, es que... Ah, ya, al fin. ¿Por qué se ve así? Joder. ¿What the? Vale, vale, vale. Por lo menos... ¿Por qué va así? ¿Por qué va así el flipado? Hostia, por lo menos me puedo poner skin. XD me ha robado la presa. Toma, te lo merecías. O sea, la primera vez que juego. Bueno, la primera vez no, pero, pero la primera vez con mouse. Hostia, y el primer juego que uso con mouse. Pero, pero me salió al lado. Justo el que me ma, ma, ma, ma, ma, maté. Me salió al lado. Es que mi suerte es. Pájaro mono. No, los pájaros no son monos, amigo. Uno me pica toda la cara. Ya ven que mi suerte no es normal. yo pero qué pasa? Joder, estoy en el puesto número 4 ¿Qué está pasando? Es que esta es mi partida Esta es mi partida Es que este juego es está... tan... Hostia el top Hostia el top Hostia el top ¡Oh, no, no, no! Esto no me lo puedo creer Ay, este tipo tiene más suerte Joder, ¿es que vieron eso? Joder a... Empecé y estaba matando Hostia, hostia, hostia Me estoy equivocando de controles Me estoy equivocando de controles Uf uf, uf, uf, uf, uf, uf, me he pillado las sas. Hostia, o este juego, este promete. Esta partida promete, llévame, llévame. ¡Oh! ¡Uf! O ¡Oh! Sea, sí. ¡Oh! ¡No! ¡Me toco! ¡Cuída, tú no eres el top. ¡No pasa! ¡Y un tipo desaparece! Es que... ¿Eso? ¿Qué tipo de desapareces que... Joder, me Está, está diciendo esto en serio me cago en este tipo, existe. Ah, no, hombre. Pero es que, es que voy bien. Es que, mira esto. Aparece que yo me está matando. Descupia la pantalla, qué asco. En serio, me toca, me toca hacer un huevo por moverme. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! top uno. es el primer video de esta cosa. Ya soy el número 1. Es, que es que te cagas. Oh, este es mi juego, ney. ¿eh? Desapareció, me cago en. Bueno, no importa, este es mi juego, ney. ¿eh? Espero que ya no soy el top 1. Escucha, sí, Luis. Este es. Este es, el, es el, el. Vale, tengo. Por lo menos. Tengo un tipo. Facilito. En serio, casi me mata, me pasó. O sea, pero que los dos estamos haciendo la misma técnica, no jodas. O sea, pero. Joder. En serio, esto es una mierda. Joder. Ay, no, no, no, no, ya se están calentando las cosas. Por cierto, en Halloween. Es... ¿Qué está pasando? En Halloween hacer los directos de siempre, entonces es que si quieren ver a un, un subnormal hablándole a la cámara en mitad de la noche, vale, aquí tengo, estoy yo, estoy yo y, y nadie más. Por cierto, si, por cierto, he organizado mi, mi zona de juego, ¿sabes? o sea, no mi cuarto, he, he organizado, porque yo grabo en mi cuarto, he organizado en... Eh, <tose> organizado de en el escritorio donde tengo el computador y donde tengo el mouse ahora no sé qué vale y si qué ,se ya joder esto me está asustando esto me estaba asustando es que olía mal bueno como les comentaba he mejorado mi cuarto entonces que no sé si ustedes quieren que les muestre la habitación un unboxing que, que quieran pero vale yo ya lo organicé tengo algo bueno en mi vida porque, bueno, lo organizé, me lo organizaron a mí bueno, cuando yo no estaba mal, ¿no? y decidí. Mejor lo termino organizar a mi modo Y bueno, ya la organizé. Quedó algo de un merendeque pero por lo menos algo es algo. ¿No les parece? Vale, creo que sí. De otra vez es que no me lo creo. Creo que esta skin es la que me dio, que es la que da buena. La que da buena fortuna al inicio, pero se termina siendo una mierda. Y solo puedes entrar al no, una vez. Es que. Vale, vale. Voy a jugármela y cambiar de skin. Buah, oh, esta, esta promete. Esta promete. ¿Qué que no lo digo yo. Esta promete. Lo dije yo. Hostia, se movió. Se es que esa bandija. Tú, tú, ¿cómo te llamas? Deja de moverte, <risa> por Esto es en serio. En serio, la gente se mueve tanto... Surprise, motherfucker. Es que mi primer momento feliz y me matan. No me lo puedo creer, gente. Es que mi primer momento feliz en la existencia de la humanidad... Toma doble. Me lo romo el tipo ese. El tipazo, señor. Joder. Joder, joder, joder. Uy, uf, uf, uf, uf. Y bueno gente, esa fue una pequeña demostración, ya, ya, en serio, hablando en serio, no tengo bastante tiempo para grabar, lo cual vale, gente, espero que les haya gustado el video, falta que fue algo corto, pero llega al top, ese fue mi único objetivo, entonces, eh, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, adiós, billuelos.